Podés escucharnos aunque quizás priorices escuchar a quien recibe billetes y directrices Y así seguimos, contra la presión estatal Nos falta plata, pero nunca faltamos a la verdad Tanta chachara la que pudimos escuchar Más habrá lamentos cuando no haya marcha atrás Yokis del Estado midiendo el humor social Controlando redes y de qué podés hablar Ciberpatrulleros que nos sirven para más Siguen cobrando su sueldo mientras vos te confinaste Llevan preso por un tweet Si el gobierno da la orden, el gobierno femenino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 donde llegar, no podemos dejar que avancen ni un paso, mire ese congreso en el que todos te votan igual, Tu oposición resultó ser un fracaso, y acaso, crees que te iban a defender, ellos hacen sus acuerdos, te faldas a la gente, poco les importa si vos no podés comer, todo sea por el globalismo y sus intereses, tranquilo, ellos nunca salen perdiendo, están en el poder acomodándose entre ellos, vos no te preocupes, te van a seguir mintiendo para que creas que hay democracia y estás eligiendo,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 Creen que pueden controlarnos por muchos que no se equivocan Hay tantos que no luchan por el miedo a la derrota Quieren que se calle que dimite este patriota Pero sigo soltando verdades con sangre en la boca Y no tenemos nada más para perder Que nuestras vidas, nuestra gente no se achica ni se en las palabras Ardo es la batalla y aunque parezca perdida, somos almas que nunca levantan la bandera blanca y no son lo mismo. Ellos con su forma de actuar, su objetivo es destruirnos, imponerse, no parar. Y por eso mismo es que no se puede negociar. No hay un punto intermedio que incluya nuestra libertad. Parate a pensar, ¿crees que podemos renunciar a lo más dañoso por obedecer un manda más que no tiene la verdad y cuya credibilidad depende de pagar encuestas para su imagen maquillar? Somos los prohibidos, los que no quieren poder Cancelados en los medios, aún así nos ven crecer Que nos borren las redes, que nos prueban el internet Córtenme la lengua, así no me detendré Pues no soy como el rapero globalista Vende patria que se callan del poder Y recibe los billetes que habla De muerte a la suelta y en la calle No se banca a pisar un barrio pesado Y hasta con verbo se ofende Tenemos algo que nos da ventaja en un inicio Actuamos por convicciones, son nos mueve el beneficio Su bullicio no distrae para nada a Nuestro oficio, no tenemos esos vicios Que ellos les nublan el juicio Y el problema es la coprofagia del consumidor Su indiferencia y su desconocimiento Absoluto, te venden series basura Apaga el televisor Entretenimiento a costa de volverte más bruto La prensa la financia siempre El mejor postor y el periodista es impostor Que mentiras difunde La TV ya no vende, necesita financiación Y el Estado es la empresa perversa Que no se funde bien en tiempos oscuros Cada vez con más control El sentido común de la gente Está roto, lograron su objetivo Todo el mundo obedeció La pandemia solo era una o serás y aún así serás feliz con cuarentena obligatoria en un lugar alquilado Si te portas bien quizás te van a permitir hablar con alguien teniendo un encuentro digitalizado Y vos no tenés idea qué hay detrás con tu información en redes Llenan sus billeteras, pasan tu perfil por una inteligencia artificial Para hacerte querer lo que ellos quieren que quieras y hoy, te propongo intentes revelarte, decir lo que nadie dice, hacer lo que nadie hace, no sigas la manada porque ellos buscan guiarte cual borrego al matadero y vos teniendo que pagarles.